Entrevista a Alberto González Llanes, coordinador de gestión de datos del ISTAC. ¿Por qué son importantes los datos estadísticos locales? Los datos estadísticos en general y particularmente los datos estadísticos locales tienen una importancia crucial para los estados y las sociedades modernas porque estos datos son los que permiten con objetividad eh, la toma de decisiones por parte de los Estados y por parte de, de, de la ciudadanía. ¿no? Desde el año 45, cuando se conforma el eh, nuevo orden internacional, pues se le da muchísima importancia a la estadística pública eh, para establecer eh, niveles de confianza en las sociedades de democráticas avanzadas. En ese sentido, la actividad estadística pública es reconocida en los estados democráticos vía eh, configuraciones constitucionales, o sea, se da valor a través de las constituciones y se constituyen instrumentos que permitan con cierta objetividad pues, la construcción de datos estadísticos que puedan ser, ser utilizados por la ciudadanía, por las empresas y por los estados. ¿no? pues De la misma manera que son importantes los datos estadísticos a escala nacional e internacional, para la toma de decisiones eh, autonómicas y locales, también es un elemento fundamental para que se puedan tomar decisiones con la confianza eh, que se plantea desde un sistema estadístico objetivo eh, dependiente. A la hora de desarrollar su estrategia Open Data, ¿qué retos se encontraron y cómo los solventaron? Pues dentro de una estrategia de datos abiertos por parte de un sistema estadístico, nos encontramos con un elemento que es tradicional en la legislación estadística, eh, tanto a escala nacional como internacional y por supuesto a escala autonómica, que es la necesidad o la obligación de difundir los datos. O sea, los sistemas estadísticos tienen la obligación por marco jurídico o legislación, eso la, la que toque en cada entorno de territorio, tienen la obligación de publicidad de los resultados. En ese sentido. Eh, hay un plan de preparación, eh, de calendario de difusión de resultados estadísticos eh, que, que permite pues eso, a las ciudadanías tener cierta, cierto control de lo, que se debe, de lo que se debe publicar en cada momento ¿no? por parte de las oficinas estadísticas. En ese sentido, eh, el paso de publicidad estaba contemplado y estaba en lo gen de, de la estadística pública, lo que no estaba tanto en los genes de la estadística pública, son los formatos en los que se publicaba la información. ¿no? Habitualmente se publicaba en datos pues, en formatos cerrados, en PDFs, en Excels, en, en otras formas las que fueran. ¿no? Eh, y Durante este periodo, en el que se comienza con la cultura de datos abiertos, y con los principios FAIR, ¿no? eh, pues, eh, el gran reto por parte de la estadística pública, y así lo fuimos abordando dentro del Instituto de Estadística, es proceder a eh, establecer instrumentos de eh, apertura de datos que, que sean eh, de fácil de reutilización ya no tanto incluso pensando en la ciudadanía, que era importante evidentemente, sino incluso pensando en nosotros mismos, en el sentido de que nosotros éramos los primeros reutilizadores de, nos, de nuestros datos y también eran los primeros y, éramos, y somos los primeros reutilizadores de los datos de estadísticos de, de, de terceros, ¿no? empezando por el Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido eh, hicimos todo un y seguimos haciendo todo un esfuerzo para facilitar el acceso a datos de forma sencilla y de forma abierta. ¿A través de qué mecanismos pueden acceder los usuarios a los datos? Dentro de esa estrategia que planteamos eh, de abrir los datos, eh, evidentemente necesitamos eh, un acompañamiento de estrategia tecnológica. ¿no? Eh, ahí, si bien toda nuestra web eh, es en sí misma un catálogo de datos abiertos, pues eh, lo que sí también facilitamos para, facil eh, para conseguir la reutilización por parte de terceros era que toda nuestra información, y digo toda, absolutamente toda, esté eh, por servicios web y API, eh, de tal manera que se puede conseguir no solo toda la parte de datos, sino toda la parte de metadatos, clasificaciones, códigos, cartografías. Mmm, cuando planteamos este ecosistema de APIs, que creo que tenemos en torno a 10 APIs que ponemos a disposición del público, eh, también nos dimos cuenta que, bueno, que las APIs son útiles, pero eh, obviamente eh, también era necesario facilitar la conexión de, de esas APIs con sistemas de analítica de datos que se suelen utilizar habitualmente. En ese sentido, desplegamos y tenemos desarrollado una serie de conectores a nuestras APIs que facilitan la, la reutilización de la información. O sea, por una parte tenemos las APIs en sí mismas, eh, por otra parte tenemos eh, los conectores que vienen de, de esas APIs, pero también eh, tenemos aplicaciones web que a su vez también vuelven a leer y a utilizar nuestras propias APIs, que facilitan por una parte la búsqueda y, y el encontrar los datos, eh, lo que nos lleva a tener una buena meta documentación de cada uno de los datasets que tenemos. En definitiva, estamos constantemente desplegando un conjunto de instrumentaciones tecnológicas que faciliten la reutilización de los datos, de tal manera que te puedas llevar a los datos que necesitas al entorno que necesites en todo momento, y sobre todo, y también más importante, pues que se facilite la actualización automática de la información una vez que nosotros las hemos publicado.